Si quieres ver el partido en vivo y no perderte ningún gol, no olvides suscribirte, dar like al video y comentar ahí abajo. Entonces te estaremos dejando un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. América contra Santos, horario y donde ver en vivo por TV el partido de la jornada 14 de la apertura 2021, jornada doble en la Liga MX, y el líder de la competencia está listo para defender la cima. El América de Santiago Solari recibe este martes 19 de octubre a Santos Laguna, en actividad de la fecha 14 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Las Águilas son líderes de la competencia con 28 puntos, producto de 8 triunfos, 4 empates y solo una derrota. Por si fuera poco, el conjunto azul crema es el mejor local del torneo, 5 victorias y una igualdad, en sus 6 compromisos disputados en el Estadio Azteca, además de 10 goles a favor y uno solo en contra. Santos Laguna marcha en la undécima posición de la tabla con 16 unidades, después de 3 juegos ganados. 7 empatados y 2 perdidos. En campo ajeno, los de Torreón tienen un triunfo, 3 empates y una derrota. América viene de conseguir una polémica victoria por la mínima en su visita al Atlético de San Luis. En tanto, el equipo lagunero sacó un empate a un gol sobre el final en la cancha del Pachuca. La última ocasión que ambos clubes se enfrentaron fue el pasado 31 de enero, dentro de la fecha 4 del torneo clausura 2021. El marcador en territorio santista terminó 1-1, gracias a los goles de Henry Mark, y Santiago Muñoz, América contra Santos, horario y dónde ver, ¿cuándo es el partido? Este martes 19 de octubre del 2021, ¿a qué hora es el juego? A las 19.05 horas, hora del centro de México, ¿dónde es el partido? En el estadio Azteca, ¿dónde ver en vivo el juego? En la señal de tu DN.